Hola, hola. Hola, qué ocurre. Resulta que soy el novio de tu hermana Carol, pero ella perdió su celular, así que necesito que le des un mensaje de mi parte. ¿Qué quieres que le diga? Primero decirle que la amo, que es la mujer de mi vida y decirle que cuando venga de Monte Loquendo la invito a un paseo en la plaza Lokende y le tengo una sorpresa. Pues, de acuerdo, brother. Ugh, qué paja que me da. Creo que se lo diré por teléfono a mi amigo Dave que la conoce. Hola amigo, ¿qué tal te ha ido últimamente? Gracias amigo, oye, puedes decirle a mi hermana Carol que Diego la ama, y que le tiene una sorpresa cuando venga del monte Loquendo además que la espera en plaza Loquendera. Perfecto, se lo haré, cuíra de, Tengo cosas que decir, hacer, mejor se de lo a abdurencio. Hola, la He a yo, que haces, Gil, tanto tiempo, guacho. Voy a recibir algo, que y le ama, y que me doy a alguien en plaza la cuenta, que le hará una sorpresa. Topiola, guacho, le daré el mensaje, gracias, guacho, por tu confianza, Gil. Topiola con vos, saludos. Ea meo, qué hace, il, guacho, todo piola con vos. il, todo bien, guacho. Sí, sí tú. Todo piola, debíes, guacho, qué haces, guacho, escaullando Yo, jugando al Call of Duty, ese me mató, que me cago en, digo y tú. Re piola, a mí yo, estaba con la Wanda. Que vino la y piramos, vamos a casa, dije, corte que fuimos a casa, estaba mi viejo, corte que nos ¿Y a qué viene la llamada? Ameo, el viejo le quiere decir a la Carol que se la recaue el guacho y que la espera pa' fumar faso bebie. Oh, ya, y qué esperas que haga yo? Ameo, decirle a la Carol lo que pasa, guacho, hace que se entere, chau, guacho, pasala bien. Ah, estoy en una partida, se lo diré a mi prima lejana que la conoce. Oloro, oye, conoces a Carol no? Yo? Claro, por supuesto, vive a dos cuadras de mi casa, para que la buscas. Yo, pues me vinieron a decir que Diego le quiere dar duro contra el muro, o eso entendí. No hablo bien el turro. Pues, le diré a la chica el mensaje, pero, tengo que saber dónde se metió, ya que me dijeron que en casa no está, aunque creo saber de alguien que sabe dónde está. Perfecto, nos vemos. Adiós jeje. Bueno, llamaré a mi vecino, él seguramente sabe dónde fue. Hola vecino. Hola, ¿todo bien? Si tú... Bien, ¿y qué haces? Nada, oye, yo quiero preguntarte: ¿acaso sabes dónde se fue Carol? Yo no sé nada, pero Juan sabe. Pues, nos vemos, jeje. Muy bien, lo llamaré. Hola, Juan. Hola, ¿qué onda? Tanto tiempo. ¿A qué se debe la llamada? Diego dijo que quiere con Carol, ¿puedes decirle el mensaje? Y que le va a regalar una sorpresa. Ya veo, ese man tiene buena suerte. Se lo diré. Muy bien, saludos. Adiós. Se lo diré a mi amigo, él vive lejos, tal vez tenga su nuevo teléfono. Hola. Hola, ¿qué sucede? Diego quiere decirle algo a Carol, pero no tiene su nuevo teléfono, y ella está de vacaciones, ¿tiene su teléfono? Un amigo lo no tiene, dime el mensaje. Hola. Sí, soy yo, ¿qué sucede?